Hola, me proponía ahora en un video muy breve, muy breve, no más de 5 minutos, eh, hacer una, un cierre digamos, del tema de, de Biblia para, eh, para, para ya dejarlo atrás definitivamente. Entonces, eh, lo que les voy a proponer es hacer un análisis respetuoso, pero literario, de algunos personajes del, del texto. Eh, siempre destacando que estamos haciendo análisis literario, que no estamos emitiendo juicios de valor y que tampoco vamos a... que no vamos a entrar en, en demasiadas sutilezas eh, de índole religiosa, de hecho en ninguna, lo que vamos a hacer es simplemente eh, hablar de el modo en que los personajes eh, aparecen en la acción, ¿no? cómo esos personajes son, son trabajados. Tenemos que tomar en cuenta algo importante, que es que en realidad los personajes eh, eh, los personajes en la, en la Biblia eh, representan un modo de pensar y de sentir. Nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios como personaje, hablamos de la serpiente como personaje y son representaciones de, eh, de un modo de pensar y de sentir de una época determinada y de una cultura determinada. Entonces, se proyectan en esos personajes eh, las ideas de un pueblo. No, no, no tomamos esto como un relato literal, sino como una obra que es el resultado, es una producción cultural. Entonces, cada vez que hablamos de Dios nos referimos a un Dios personaje que es creado por una cultura y que representa valores de una cultura. ¿Ah? Lo mismo la serpiente como personaje. Yo puse... Dios personaje, serpiente como personaje, para de alguna manera aclarar que estamos hablando justamente de personajes, solo personajes. Así que, por favor, que nadie se enoje por las cosas que voy a decir. ¿sí? Porque todo lo que digo se desprende del texto y de cómo funciona la dinámica de los personajes. Y aunque yo entiendo que hay personas que, que, que leen esto con muchísima con muchísimo cuidado y, y que tienen otras explicaciones de índole religiosa, eh, yo voy por el lado de lo que aparece en el texto y de una lectura totalmente eh, carente de fondo religioso, ¿no? de, de creencia religiosa. Solamente voy al texto. Entonces, eh, Dios personaje dice dos columnas, ¿m? dice, parece desconocer su propia obra y necesita probarla. Eso es cierto, ¿no? Dios necesita probar su propia obra parecería que la desconoce. Yo a veces digo en la clase que parece elegir, eh, elegir no saber, a veces, ¿no? Entonces, desconoce, parece des desconocer su propia obra, porque lo que prueba el ser humano es su propia obra, ¿no? Y necesita probarla. Exige obediencia como tributo, y esto implica poner en duda la naturaleza de su obra. O sea que... Eh, él no sabe si le van a obedecer o no, supuestamente. Entonces pone en duda la propia naturaleza de su obra. No sabe si le van a obedecer, pero él exige esa obediencia. Eh, parece movido por pasiones y cometer errores. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando castiga, castiga realmente eh, furioso, ¿no? Y, y parece cometer errores. ¿Por qué? Porque su obra no le, si su obra no le obedece y él quería que fuera de determinada manera parecería que estuviera cometiendo errores, ¿no? Todo esto son cosas que parecen a través del texto. Después, utiliza la manipulación, la tentación y el miedo. Bueno, el miedo viene del tema del castigo, ¿no? O sea, si me castigan, la próxima vez voy a tener más cuidado en desobedecer. Y de hecho, castiga, castiga mucho. Eh, la tentación es evidente, ¿no? O sea, eh, Eva es tentada por la serpiente y por el fruto prohibido, y eh, Adán es tentado por Eva. O sea, en esa cadena de tentaciones, eh, esa, eso ha utilizado, lo ha utilizado Dios para manipular su propia obra, porque en definitiva, ¿quién es que pone los árboles allí, es el propio Dios, los árboles de la tentación. ¿no? Y es capaz de engañar. Bueno... Es capaz de engañar, es, es tal vez lo más controversial, lo más difícil de aceptar, ¿no? Porque la imagen de Dios que tenemos tradicionalmente es una imagen de perfección, etc. Pero en el texto bíblico aparece esta idea, de que, esta idea inquietante, ¿no? De que, de que Dios parece que engaña a los seres humanos y ahora lo vamos a ver porque Dios como personaje, ¿no? Vale, eh, antes de pasar a eso vamos a leer el, la línea de la serpiente como personaje. Eh, los planteó como antagónicos, ¿no? como antagonistas, como contrarios. La serpiente personaje parece conocer la obra de Dios porque sabe que los va a tentar, va a tentar a Eva y Eva va a tentar a Adán. Eh, y saqué una flecha acá que dice, llega Adán por Eva, no directamente. Eso es interesante porque la mujer, eh, para la serpiente, la, eh, la serpiente ya sabe que la mujer es un instrumento perfecto para probar a Adán. Porque Adán es influenciable su naturaleza es influenciable este, frente a la mujer. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que, ser, que la serpiente, este ser, al que se llama serpiente en el texto, parece conocer la obra de Dios y, y es un instrumento para que Dios la pruebe. O sea, eh, ella misma es como una especie de instrumento para la prueba de, de la obra, ¿no? Y se gana el desprecio, se gana el desprecio, pero se gana el desprecio en los castigos, ¿no? Eh, eh, Dios la, la castiga, le dice que va a comer tierra durante toda su existencia y que se va a arrastrar, ¿no? Eh, se gana el desprecio por decirle eh, la verdad a los seres humanos. Y ahora vamos a ver, vamos a ver eso porque es muy curioso. Y parece conocer la naturaleza divina mejor que los seres humanos. O sea, que, que, que eh, los seres humanos no saben que están siendo engañados, pero la serpiente dice, tranquilos, no se van a morir. Eh, van a solo un, lo único que va a pasar es esto, esto y esto. Porque sabe, sabe lo que yo decía recién en la otra columna, ¿no? Que, que Dios es un ser, a veces, se, a veces, Dios personaje se comporta como un ser muy imperfecto. Eh, vamos entonces a la segunda parte, eh, que ya voy 6 ya voy minutos, casi 7 minutos. Este, evidentemente ya no va a durar menos de 5 minutos el video. La segunda parte es el engaño en la prueba, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque el, la, el episodio de los de la desobediencia es una prueba, ¿no? Eso, de eso no hay dudas. es ¿Una prueba de qué? De la, de la creación de, de Dios, ¿no? De parte de la creación, de la parte más importante de la creación, que es el ser humano. Entonces, yo les hice unos dibujitos acá muy lindos. Puse árboles permitidos. Esto, este, esto el engaño se relaciona con lo de es capaz de engañar y lo de que la serpiente dice la verdad, ¿no? Se gana el desprecio por decirle la verdad a los seres humanos. Entonces, vamos a explicarlo. Porque dicho así, parece que fue una cosa totalmente blasfema, totalmente falta de respeto, que no tiene ninguna explicación y una cosa agresiva, pero no. Esperen un poco. El engaño en la prueba. Hay árboles que son permitidos. Todos estos. Entonces, Todo eso lo puso Dios personaje en el jardín del Edén. Y luego, hay árboles prohibidos. ¿Mm? generan cualidades en los seres humanos que no tienen inicialmente. O sea, no tendría sentido poner unos árboles que le dan al ser humano algo que ya tiene. ¿no? Entonces, generan cualidades que el ser humano no tiene. ¿Y cuáles son esos dos árboles? Porque sabiendo cuáles son esos dos árboles, sabemos qué cualidades no tiene el ser humano. El árbol 1 es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿tá? Señalé con azul la palabra ciencia porque... Históricamente ha habido una gran discrepancia entre los sectores más conservadores de la Iglesia, por lo menos de la Iglesia Católica y, eh, y la ciencia, pero la ciencia como, como conocimiento, el conocimiento científico, y es curioso que desde el principio la ciencia, el conocimiento científico, y el conocimiento religioso estén en problemas. Esto es la ciencia del bien y del mal, es cierto pero se puede extender al conocimiento en general, ¿no? Y siempre el conocimiento es como que es contra la voluntad de los dioses. Eh, si no, piensen en el mito de Prometeo encadenado, en, si pueden leerlo del blog directamente, hay un texto sobre eso, eh, en donde, bueno, el fuego es como una representación simbólica del conocimiento, y Zeus no quiere que los seres humanos tengamos el fuego. Bien, entonces... La ciencia del bien y del mal. Esto no lo tenían los seres humanos, supuestamente. Voy a poner un poquito más así. Ahí está Ahí No sabían qué era bien. Los seres humanos no sabían qué era bueno y qué era malo, ¿está? Antes de comer del fruto. Y por otro lado, el, el árbol 2, el árbol de la vida eterna. O sea, el de la inmortalidad. ¿no? Si comías de ese árbol, eras inmortal. Esto significa que estas dos características no las tenía el ser humano inicialmente, ¿no? Porque si están ahí y, y si comes del árbol las tenés, significa que inicialmente no las tienen. Entonces, los seres humanos no eran inmortales, eran mortales. O sea, Adán y Eva en el Edén no eran inmortales, eran mortales. Bien, sabiendo esto, vamos a, a la tercera parte. Vamos a ver qué dice Dios y qué dice la serpiente. Dios dice, si comen del árbol 1, o sea, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán irremediablemente, ¿no? Bien, esa frase puede tener dos, dos significados. O serán, serán mortales, antes no eran mortales y luego lo serán, o morirán en ese mismo instante. ¿tá? Cuando coman, se mueren. Bien, yo le puse estas F en los costados porque ambas cosas son falsas. Primero, ¿serán mortales? Sí, Acabábamos de decir que eran mortales. Por eso estaba el árbol de la inmortalidad. O sea que esto es falso. ¿Ah? Eh, ¿Serán mortales? Es falso si esta era la, una de las opciones. ¿Y morirán en ese mismo instante, en el momento en el que coman? También es falso. Porque eh, recuerden ustedes que ellos comen y no se mueren. O sea, comen y no estaban envenenado el árbol. O sea, no se mueren. Así que también es falso. O sea que las dos cosas que ha dicho Dios a los seres humanos eran falsas, o sea, es capaz de engañar, por eso yo les decía lo del engaño. Esta idea del engaño puede, puede parecer chocante, puede parecer agresiva, puede ser blasfema, no sé, un montón de cosas, pero yo me atengo a lo que, a lo que hay en el texto, y es, es muy sencillo, es eso y nada más, no, Mi interés no es agredir a nadie ni nada por el estilo. Bueno, y luego vamos a ver qué dice la serpiente. La serpiente dice, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. No morirán. Y bueno, no murieron, conocían el bien y el mal, y bueno, esos serán como Dios, no es que seremos, pues, este, los seres humanos seremos este, omnipotentes, no. Es que los seres humanos vamos a conocer el bien y el mal igual que Dios, ¿no? Entonces, ¿es verdadero todo lo que dice la serpiente? Es verdadero. Así que la serpiente terminó diciendo la verdad y terminó siendo castigada. Se gana el desprecio por decirle la verdad a los seres humanos. ¿no? Bueno, es un detalle muy curioso e interesante para, para marcar. este Y, y antes de, de terminar el video y de cerrar este tema, que como ven es fascinante, pero es, es, es difícil sobre todo... Cuando hay mucha gente con, con, con, con creencias que tienen otras interpretaciones con respecto al accionar de, de Dios, pero como, como una entidad real, no como un personaje, como lo tomo yo, ¿no? Eh, que la finalidad de la creación, la finalidad total, ¿no? Digamos, ¿para qué Dios personaje hizo todo esto? Todo, todo este paquete. ¿Para qué me hizo a mí, hizo esa lámpara, hizo la pizarra, hizo todo lo que existe? ¿Para qué? Bueno... La finalidad que, que, que parece siempre estar detrás de todo es la glorificación la glorificación de la creación a su creador. O sea, la creación tiene que glorificar, dar gloria a su creador. Celebrar su poder, la celebración de su poder, ¿no? el poder del creador. ¿Y qué pasa? Aquí lo que vemos era lo que le decía al principio del video. Una clara proyección de anhelos humanos al personaje de Dios. Un anhelo, una fantasía narcisista, ¿no? De, eh, de que tu propia obra, de lo que vos creaste, te dé gloria, te dé orgullo, te, te muestre como poderoso, ¿no? Pero eso es un anhelo muy humano, bastante poco compatible con la idea de un Dios este absolutamente poderoso, ¿no? Un Dios eh, eterno y todo lo demás. Parece una característica muy humana, una proyección humana de una forma de pensar y de sentir. Como hemos visto que hay otras, ¿no? De la sociedad patriarcal, en la creación primero del hombre, después de la mujer, de la mujer como instrumento para probar a Adán. Todo es una proyección de una forma de pensar, de una cultura. ¿Mm? Entonces, además de eso, de esa fantasía narcisista de la que yo les hablaba, es interesante... ...que parece estar detrás de todo, de todo, de todo, de toda la motivación del, del dios-personaje. Eh, pueden buscar lo que, es el, lo que es el mito de Narciso, si quieren. Además de, de esa fantasía narcisista, ustedes piensen que glorificar es enorgullecer, es testimoniar la grandeza, el poder. Entonces eso como que ahonda más esa fantasía narcisista de que tu propia obra te haga más grande, ¿no? de, de alabarte a vos mismo a través de lo que vos sos capaz de hacer. ¿no? Y esa perfección que es reflejo de, vos, de tu propia perfección. Bueno, como ven, eh, ya pasamos los 15 minutos, pero con esto eh, voy a cerrar el video. La lectura, el trabajo de Biblia, la lectura en, en, en las clases de los liceos es algo complejo. Eh, si llegaste a esta parte del video es porque evidentemente estás muy interesado en, en por lo menos mirar los videos y, este, y recibir algo más de información aparte de las clases. Yo lo que digo es, no creo que se deba, como algunos profesores hacen, eh, no creo que se deba dejar de dar Biblia. ¿Por qué? Porque es un texto controversial, es un texto eh, que puede generar problemas en la clase. No creo que haya que hacer eso, creo que es muy importante que se siga dando, creo que es un texto muy fundamental y muy, muy, muy importante, y que a pesar de que tengas eh, opiniones en contra y lo que sea, Siempre para criticar o para establecer tu punto de vista contrario, tenés que conocer qué estás criticando. Tenés que saber qué es lo que estás criticando y por lo menos haber leído algo de lo que estás criticando. Un gusto. Se terminó Biblia por acá. Por ahora.